Voy a buscar una postura donde mi espalda esté recta, voy a observar mis hombros que se alejen de mis orejas y mis piernas las pongo como me queden más cómodos para mí. Los brazos suaves caen reposando a los lados del cuerpo y mis ojos van a buscar un punto donde dejar que la mirada se concentre suave y tranquila y para empezar voy a sentir conscientemente mi respiración cada inhalación suave Preso. y cada exhalación libera todas las tensiones la ansiedad inhalo grande y exhalo tranquilo inhalo Y así, poco a poco, mi corazón encuentra un latir cómodo, cada vez más pacífico. Y voy sintiendo al cuerpo volviendo a entrar a ese agradable estado suelto liviano tranquilo observando como toda la actividad de hoy ese sinfín de pensamientos, sentimientos y emociones habían dejado huella en los músculos que poco a poco vuelven a ese agradable estado cada vez más profundamente relajado como si desde mi mente esta tranquilidad que voy experimentando. Fuera un masaje que recarga, que libera y suaviza cada fibra, cada músculo de esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo. de forma natural cada célula cada tejido cada órgano encuentra su estado original de reposo tan suave, que se siente como si ya la gravedad no me estuviera jalando hacia abajo, se siente tan liviano la calma profunda, un disfrute de cada célula en un agradable estado profundo de relajación y por unos instantes me concentro en apreciar valorar y realmente disfrutar este estado tan tranquilo consciente vivo en paz Thank you. Vista em es como un reseteo emocional para mi cuerpo que ahora me permite fácilmente ir hacia adentro a sentirme a mí a este ser espiritual que soy a esta alma energía consciente eterna viva que soy yo y ver como yo el actor usando este cuerpo a lo largo de todos estos años me brinda su apoyo su soporte su servicio las 24 horas del día con lo cual yo he podido aprender explorar expresarme descubrir yo el alma Este ser único en todo el universo. He desempeñado incluso hoy, segunda, segunda, escena tras escena, tantos diferentes papeles en esta enorme obra de teatro y solo observando como yo el alma he tenido contacto o solo he estado junto con tantas otras almas cada una con sus propias historias. Cada una con tantas escenas por descubrir y desempeñar. Donde todos tienen su papel. Cada alma Existe por una razón. En esta enorme familia humana. Todos son importantes. Y por más pequeño que se vea su papel. Es necesario. Que exista. Yo, este actor, frente a la obra de la vida, vuelvo a apreciar mi propio recorrido. Como con cada decisión, cada nueva aventura. He ido poco a poco empezando recién a descubrir el potencial de mi propia capacidad. La vida ha sido como un maestro que me ha enseñado una y otra vez que soy mucho más capaz de lo que creía que existen tantos diferentes estilos formas soluciones yo soy un creador de mi propio destino soy el dueño de lo que pienso de lo que siento y de todas y cada una de las decisiones que voy tomando el tiempo sigue fluyendo y siento que estoy de nuevo en estos rieles mi propia existencia tiene un motivo una razón yo esta alma que soy. Soy un viajero, un peregrino que va descubriéndose, conociéndose. Y cuando puedo volverme a entender, Dejo de luchar contra mí. Ya las cosas que me eran difíciles no son tan terribles. Son solo lecciones para aprender. Soy un estudiante en esta vida. Este planeta es mi campo de aprendizaje. Segundo a segundo, ayudándome a profundizar, a reconocer y a disfrutar de lo que soy en realidad. Esas etiquetas, tantos papeles, son solo temporales. Ese peso que yo mismo les di no es real. Cada cosa que hago es para reconocerme a mí, más allá de ese papel, sino esa esencia espiritual, esa virtud, ese goce que hay detrás, Eso es lo que se lleva el alma cuando este papel se termina. Esos son mis propios tesoros que ningún tipo de moneda puede comprar. Es la fuerza que voy despertando reconociendo y valorando en mí lo que le da sentido a mi existencia, yo soy un alma especial en esta historia de la humanidad Lo que soy capaz de aportar tiene un significado. Abro mi corazón a volverlo a percibir, a aceptar, disfrutar y volver a amar mi camino. con estos pensamientos más limpios positivos mi mente suave y lenta se va tranquilizando Poco a poco la mente se conecta con lo que me hace sentir paz lo que me devuelve la calma Es una paz superficial. Quisiera ir hacia esa fuente. donde hay pureza esa paz profunda se percibe al conectarse con cualquier así por un momento dijo que toda mi conciencia se conecte con el alma suprema el ser de luz el alma el ser la conciencia esa energía sutil transparente leve pura yo la conciencia el alma Conecto con la energía espiritual siempre, aún sin percatarme. Yo conecto con el alma de quienes me rodean, de quienes convivo. Así conectar con el alma del Ser Supremo de Dios. Es fácil. Siempre presente. Frente a mí. Escucha. Percibe lo que siento. con solo dirigir mi mente hacia Él y la virtud que necesito en este momento para resolver para afrontar cualquier dificultad la voy a recibir de la fuente para que se despierte en mí otra vez tal vez necesito coraje Tal vez sabiduría, tal vez paciencia, amor, cualquier cualidad. El alma suprema está siempre presente. Yo solo tengo que tomar, recibir y dejar la mente limpia para tomar. y voy a hacer el ejercicio de visualizar que yo tengo esas cualidades divinas, virtudes. ¿Cómo las pondría en práctica esta semana? Si respondo desde esas virtudes, ¿Cómo percibiría la realidad cuando siento que el alma suprema está junto a mí? Siempre presente. Siempre disponible. ¿Cómo terminaría ¿Qué actitud haría todo? Si visualizo con gratitud esta semana como una de las mejores semanas estoy donde tengo que estar y soy quien tengo que ser está lleno de bendiciones lleno de secretos de aprendizajes visualizo así cada instante de esta semana como un regalo como un tesoro y un maestro o maestra y de cada quien tomo una virtud. Ahora, poco a poco, siento mi cuerpo tranquilo, calmado. Y abro los ojos en caso que los tenga cerrados. terminar vamos a les voy a leer algo acerca de ser profesor y aunque uno crea que uno no lo es pues de alguien uno está siendo profesor pero ahora más bonito de cosas buenas dice la mejor manera de enseñar a los demás es hacerlo con sutileza no a la fuerza por ejemplo si pueden poner el celular en silencio es una maravilla <risa> explicar de tal forma que la mente se abra porque así el corazón entiende así ten la meta de inspirar más que de enseñar. Mi amor por aquellos a los que enseño hará esa tarea. Eso es tan interesante porque hice un grupo. ¿De quién es el celular? Todavía no encuentro. No tenga pena nadie lo va a tratar mal por si se enteraron de que lo dejaron apagado es decir... sí. que a veces son alarmas que uno tiene Entonces... No se preocupen. Hice un grupo focal con eh, chicas menores de 16 años para ver si cómo les gustaba que ir los, a los servicios de salud. Y si les gustaba ir a los servicios de salud, pero decían que no, porque dizque a uno, dizque se interesan en uno, pero en realidad no es cierto porque en realidad, digamos, la, la atención que damos es como muy poco empática o afectiva, ¿no? como que se les olvida que somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces por las la, el estrés y la cantidad de trabajo, pues no hay conecte. Y eso es lo que más buscan, a veces cuando van a un servicio de salud. Entonces, de la misma manera cuando uno va a aprender ok, qué bueno que uno entiende que es profesor muy sabio una profesora muy inteligente pero también lo que más a uno le enseña es el amor con el que se enseña o sea, eso enseña más Por eso dice mi amor por aquellos a los que enseño hará la labor así también mi, mi amor hacia el ser supremo consigue muchas cosas en la medida en que yo sea consciente del alma mientras enseño, los demás tendrán esa experiencia. Así que nunca se puede forzar a nadie a hacer un esfuerzo espiritual. Es cuando la mente se abre que eso sucede de forma natural. Así que evita hacer comparaciones, este es así, usted asá, porque eso genera pérdida de esperanza. Entonces, sé como un padre cuyo amor hacia el hijo es lo que lo hace crecer. Oh,